Para crear un nuevo usuario, debo hacerlo desde la opción Usuarios del menú. Desde ahí, voy a elegir Añadir nuevo. Y se abre una persiana como esta. Aquí yo deberé cargar el nombre del usuario, por ejemplo, Carolina, un correo electrónico válido. Perdón. Un, el nombre con el que yo quiero identificar a ese usuario. Bien, esto lo voy a dejar sin modificar y voy a generar la contraseña con la complejidad que yo quiera. El paso siguiente es definir el perfil de este usuario o el rol. Y aquí voy a tener la posibilidad de definir este usuario como administrador, como editor, como autor, como colaborador o suscriptor. ¿Sí? puedo asignar el rol que yo quiera para este usuario y podemos ampliar las opciones o, o las atribuciones que tiene cada uno de los usuarios con... Eh, la información que está consignada en el blog. Una vez que está todo esto completo, solo me queda decirle Añadir nuevo usuario y el usuario queda añadido.